El día de hoy vamos a utilizar electroestimulación aplicada al deporte, específicamente en un atleta el cual quiere incorporar mayor cantidad de masa muscular en el músculo sartorio. Vamos a utilizar eh, una carga conocida como EMP, la cual nos va a ayudar a dos cosas. Número uno, activar la mayor cantidad eh, de ese músculo durante el entrenamiento. Y número dos, como la corriente es bifásica compensada, nos ayuda a que durante el entrenamiento se recuperen más rápido, entonces tenemos dos factores fundamentales y vamos a favorecer la hipertrofia local, puesto que aunque los ejercicios se van a hacer en una generalidad, pero con el electro hacemos la especificidad del movimiento. Cuando nosotros estamos haciendo una isometría El miofid está en contracción Cuando se inhibe la contracción del miofid Estamos haciendo un isotónico. Bueno, el método de electroestimulación Llevo aplicándolo aproximadamente un año y medio Con el licenciado Cristian eh, Él me está enseñando esa práctica Normalmente siempre va enfocado al cuádriceps y al femoral que eran mis, son mis puntos más débiles en mi físico. eso me ayuda a tener un mejor desarrollo, a llegar a fibras más profundas y a poder sacar cortes más notorios al momento de, de competir. También como es muy efectivo, también no es tan bueno practicarlo constantemente, ya que llevas un estímulo, un estrés muscular que puede llegar a, a ser lesivo si lo haces en exceso. Yo lo hago una vez, dos veces al mes, a lo mucho, y puede ser una vez cuádriceps y al, al siguiente femoral. ¡Oh! <risa> ¡Qué bien! Cuando no siempre se le repeticiones. Vamos a hacer lo mismo, lo mismo. a la ver. Bájalo. Lo mismo. Dios. Vale, pero tome agüita, recupérese. Porque esta va a estar sabrosa, ¿eh? Va a ser la más sabrosa que hemos hecho hasta este momento. Estoy listo. Uno. Espacio, uno, dos, Pausa, 10 segundos. Yeah. Listo. Listo. No veo. <risa> es que ya no veo. Ricardo, pues ¿cómo te sentiste el día de hoy que le dimos, pero bastante fuerte? Muy bombeado, estuvo intenso el entrenamiento, pues como siempre, del league llevándome al fallo y pues obviamente no dejarme caer, siempre si estoy en mi última, pues él vamos, vamos, vamos a tratar de sacar y exprimir hasta el último gramito que hay en el cuádriceps, ¿no? Pero estuvo muy bien, le cómo me vio, ¿Qué? ¿qué me comenta después de mi último entrenamiento que tuvo conmigo? ¿Qué diferencias ha visto? un poquito más de condición si sí, hay más condición sí. hay un poquito más de madurez muscular y digo qué bueno que tocas ese punto es muy importante eh, que si vas a, a aplicar este este estímulo no sea constante sino de, dejes un espacio porque como cualquier tipo de o método de entrenamiento también se puede adaptar entonces ahorita que estamos estimulando los músculos nuevamente vas a repuntar abismalmente y como recomendación para las personas que van a ver el video la recomendación número uno es una excelente hidratación. Si no estás bien hidratado, lo, este, los estímulos eléctricos no van a funcionar. Número dos, una mineralización. Cómprate un suero, utiliza minerales, ya sabes, sodio, potasio, calcio y magnesio, los cuales son fundamentales para que esto funcione. Y número tres, esto no es para una persona de grado inicial. Ya debes de tener un tiempo de adaptación para que tú tengas un proceso realmente seguro. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Gracias a usted, Lick. Lick, por favor, ¿dónde lo encontramos? ¿Qué redes sociales lo podemos encontrar para que, lo, de, para que se contacten con ustedes si están interesados en un entrenamiento, en una rehabilitación en la atleta de alto rendimiento? Sí, claro que sí. Me, nos, nos, me pueden localizar en Fritz Fisioterapia tanto en Facebook como en Instagram. Y mis redes sociales personales es Cristian Arrega Azul. En Facebook, en Instagram, en TikTok, ahí subo mucho material respecto a la electrosimulación que aplicamos al día. A día. Bueno amigos, nos vemos en nuestro próximo video. Estén al tanto de nuestros siguientes entrenamientos rumbo a mi próximo evento. Mejor estar prevenidos con Ándale,